Hola chicas y chicos, bienvenidos de nuevo. Inauguramos una nueva sección, la de modelado. Si has venido aquí de nuevas, te recomiendo que eches un vistazo a las secciones anteriores en caso de que tus conocimientos de Blender no estén muy desarrollados. Si eres bueno modelando, te ruego que tengas un poco de paciencia, pues pienso iniciar esta sección desde un nivel muy bajo, para que todo el mundo tenga capacidad para aprender a modelar desde, desde el nivel menos uno. Como os vengo diciendo en todas las secciones, ¿vale? Aquellos que no me conozcáis, mi nombre es Israel Cantillo y soy la persona que está detrás de Matsuka. Si os gusta la manera que tengo de explicar las cosas, os podéis suscribir a mi canal y podéis dar un like a todos aquellos vídeos que consideréis que merecen la pena tener. Sin más, eh, empezamos con la nueva sección, ¿vale? Venga chicas, chicos, nos vemos enseguida. Buenas, antes de empezar a modelar como locos, vamos a coger un poquito de teoría. Sí, ya lo sé, no hemos parado de dar teoría desde el principio del curso, pero creo que es necesario al menos saber qué es modelar, qué es una topología, cuáles son las diferentes técnicas que existen de modelado y conocer un poquito... Pues eh, dentro de los tipos de objeto con los que vamos a trabajar, que fundamentalmente vamos a trabajar con las mallas, pues conocer un poquito su estructura, ¿no? Y luego ya a partir de ahí, pues modelaremos, si nos vamos a hartar a hacerlo, ¿vale? Solo os pido un poquito de paciencia más, ¿vale? Venga, eh, el modelado. El modelado en, en el mundo o en el ámbito 3D es simplemente la capacidad eh, de llevar a cabo eh, la construcción de una eh, idea que tengamos en mente, o bien de un objeto que se, que se asimile a algo muy real, ¿vale? Partiendo, pues, de una forma muy básica o de una superficie o de, un, de una malla, un vértice incluso, o, o cualquier otro medio, ¿vale? Existen diferentes formas de representar un modelo, ¿Vale? y en esto juega mucho el tipo de objeto con el que vamos a trabajar podemos hablar de modelado poligonal que va a impactar en todo aquello que tenga algún tipo de polígono o cualquier tipo de malla vale y dentro de ese modelado poligonal pues hay diversas técnicas como puede ser el modelado con subdivisiones modelado hard surface modelado con booleanas ¿vale? incluso eh, hay un tipo de modelado que es de esculpido digital, ¿vale? Y podríamos englobarlo dentro del modelado poligonal, porque a fin de cuentas, con el esculpido digital, lo que estamos haciendo es modelar una malla muy compleja, eso sí, pero no deja de ser una malla. Aparte del modelado poligonal y, el, y, y la escultura digital, ¿vale?, también eh, existen modelados de curvas, porque tenemos tipos de objetos que son curvas, y el tratamiento que reciben este, este tipo de objetos es diferente al de las mallas. Y también tenemos, por ejemplo, modelados con NURBS, ¿vale? que son eh, modelados con superficies, por ejemplo, o curvas NURBS, y tienen, por ser un, un tipo de objeto también diferente, pues una forma de ser eh, modeladas completamente diferente al de las mallas. Eh, también podemos realizar un modelado, entre comillas, ¿vale? Con texturas o displacements, ¿vale? Eh, realmente no es un modelado al uso. Realmente lo que estamos haciendo es engañar al ojo humano. Eh, la superficie eh, se adapta a determinadas cosas que nosotros queremos realizar con las texturas o con los displacement, ¿vale? Y da la sensación de que tengan volumen, incluso impacta sobre ello la forma en la que rebota la, la luz, por ejemplo, ¿vale? Nos engaña al ojo humano de esa manera. Realmente la superficie que estamos, eh, sobre la que estamos aplicando estas técnicas es una superficie plana, ¿vale? Curva, si la hemos hecho curva, pero no tiene las alteraciones que le podemos hacer virtualmente que tenga, ¿no? existen eh, dentro de, del mundo del modelado pues diferentes técnicas para realizar el modelado y las iremos viendo poquito a poco porque esas técnicas se basan eh, fundamentalmente en las herramientas que utilizamos para realizar el modelado de tal modo que podemos realizar eh, un modelado por revolución vale que simplemente es aplicar unas herramientas que tenemos a mano, ya sean mediante modificadores o ya sean mediante herramientas que el propio Blender tiene. ¿vale? Eh, también hay técnicas de modelado tales como el Box Modeling, eh, que consiste en utilizar eh, figuras primitivas para desarrollar una, una figura más compleja y poder eh, crear pues, aquello que, que queremos crear, vale nuestro proyecto. O eh, Polygon to Polygon, Polígono por polígono, lo he encontrado por ahí en Internet, o poli to poli, ¿vale? Que es la forma amable de, de denominarlo, ¿vale? Donde se parte de un polígono, ahora vamos a ver un poquito qué es esto, para poder eh, llegar a construir aquella figura que eh, queremos, ¿de acuerdo? Eh, aparte de, de esto, eh, eh, os he hablado de las herramientas de modelado, ¿Vale? Y eh, voy a ir un momento a la ventana de Blender para que veáis esto. Normalmente cuando vamos a operar de esta manera, vamos a modelar, eh, vamos a lo que se denomina el modo de edición. He hablado de los modos en la sección de editores en el primer vídeo de todos que habla sobre la vista 3D, que es la que contempla pues, todos los diferentes modos con los que podemos trabajar en Blender, ¿vale? Y te echad un vistazo si no lo habéis visto y no sabéis de lo que hablo. Bien, en el modo de edición, ¿vale? Eh, ya hemos visto en vídeos anteriores que se nos eh, despliegan nuevas herramientas dentro de la barra de herramientas lateral, ¿vale? Pero estas herramientas, lo que no hemos dicho hasta ahora, es que se adaptan al tipo de objeto que tenemos en pantalla con el que vamos a trabajar. De tal manera de que si lo que tenemos es una malla, nos va a mostrar herramientas para poder eh, modelar la malla. Pero si lo que tenemos es, por ejemplo, una curva, vamos al uh, tabulador, voy a añadir un objeto y vamos a añadir una curva de cierre, vale um, para que la veamos, la pongo ahí. Si yo entro al modo de edición, fijaros que las herramientas que se han desplegado son diferentes, ¿vale? Acordaros cuando hablaba de los objetos. Por un lado, que permitían realizar transformaciones sobre el mismo, ¿vale? Rotación, escala y, y desplazamiento, ¿vale? Y por otro lado, los datos de objeto. Y sobre esos datos de objeto, si queríamos actuar, si queríamos editarlos, existían herramientas de datos de objeto. Es esto vale no es más bien eh, vamos a entrar en lo que sería el modelado poligonal y nos vamos a explayar aquí bastante tiempo vale con lo cual primero antes de empezar a modelar eh, polígonos vamos a tener que saber qué es un polígono o qué nos encontramos en una malla vale voy a seleccionar nuestro cubo de inicio voy a dar al tabulador para que veamos las diferentes partes de las que están compuestos unos polígonos, ¿vale? O las figuras eh, eh, primitivas que tenemos. En primer lugar, si os fijáis, tenemos unos puntitos y estos puntitos se denominan vértices, ¿vale? Es la unidad mínima con la que podemos trabajar eh, dentro de, del modelado poligonal, ¿vale? La línea que une dos vértices se denomina arista, ¿vale? y la podemos seleccionar igualmente, y podemos trabajar con ella, ¿vale? y la, la superficie que está delimitada por las aristas, se denomina cara, vale y también las podemos seleccionar, de acuerdo, en función al número de aristas que tenga eh, nuestro, nuestra cara, pues podemos estar hablando de que puede tener un mínimo de tres eh, aristas, con lo cual se denominarían trees ¿vale? o polígonos de tres lados. Eh, cuando tenemos cuatro aristas, estaríamos hablando de quads o polígonos de cuatro caras, cuadrados, ¿de acuerdo? Y ya a partir de ahí, todo lo que exceda esto ya sería un n-gon, ¿vale? Viene del inglés, es como n-gon. Eh, polígono, ¿vale? Y ese n equivale al número de lados que puede tener nuestro polígono, que puede ser 5, 6, 7, 10, los que queramos, ¿vale? ¿Qué es lo ideal en Blender y en otras herramientas de modelado de 3D? Lo ideal es trabajar siempre con quads o con eh, caras de cuatro lados. Y vamos a trabajar, vamos a modelar las mallas para tratar de buscar el tener siempre esos quads. ¿Vale? Y si no hay manera viable de poder eh, convertir un, un polígono de tres caras en un polígono de cuatro, ¿vale? ya veremos todo esto, eh, trataremos de, de buscar que ese polígono de tres caras o ese engón, si es un polígono de más de cuatro caras, esté en zonas que no vayan a impactar a la hora de hacer el modelado. ¿Y dónde impacta realmente? Impacta donde eh, se producen ángulos en nuestras superficies, ¿vale? Entonces, si tenemos que utilizar un tri o tenemos que utilizar un engón y no nos queda más remedio que hacerlo, trataremos de que ese elemento esté en una zona completamente lisa, ¿vale? Y alejada de las zonas donde se producen pliegues en nuestros... En nuestros polígonos vale de esa manera lo tendremos ahí nos va a molestar un poquillo tenerlo vale pero no va a desarmar nuestra nuestra estructura no va a crear artefactos ni defectos ni nada por el estilo vale revisando el vídeo me he dejado en el tintero alguna cosilla que os voy a explicar ahora de acuerdo hemos visto los vértices las eh, caras y las aristas eh, pero también entra en juego una cosa bastante importante dentro de los objetos con los que vamos a trabajar en blender y son las normales vale eh, las normales la disposición de las normales va a afectar muy mucho en cómo se vea nuestra estructura ¿no? nuestro trabajo y teóricamente son como unas pequeñas líneas que salen en perpendicular de lo que es la superficie de la cara. ¿vale? Si la normal está hacia afuera, ¿vale? digamos que la, cara, eh, la superficie exterior eh, está en este lateral y este lado de aquí de la cara es el lado interno de la cara. ¿vale? ¿Por qué os hago hincapié en esto? Pues porque si tenemos, imaginaros que tenemos una cara cambiada, ¿vale? eh, va a afectar en cómo vemos esto. Eh, ¿Cómo podemos ver esas normales? Bueno, hay maneras de verlas. Eh, si nos venimos aquí al Show Overlies, ¿vale? o al Viewport Overlies, eh, aquí abajo, donde tenemos las normales, podemos pedir eh, a Blender que nos las muestre de una u otra manera. Vale, La forma más eh, visual de ver estas líneas de normales es con este icono de aquí. Y... Eh, si os fijáis en el cubo han aparecido unas pequeñas, muy pequeñas líneas azules que podemos eh, variar su tamaño con este slicer de aquí, ¿vale? Y veis que las hacemos más grandes. De esta manera estáis viendo cómo están dispuestas las normales, ¿vale? Es una manera de verlo, eh, no es la mejor tal vez, ¿no? Y si estamos trabajando en un proyecto muy complejo, pues no conviene tener esto a la vista porque nos va a tergiversar un poquito lo que estamos viendo. ¿no? así que lo voy a volver a poner como estaba que era así eh, otra manera de poder ver si todas las caras están orientadas en la misma posición ¿vale? es en el mismo menú de overlays el Face Orientation ¿vale? u orientación de las caras si hacemos un clic aquí nuestro cubo veis que se pone en azul pero eh, porque todas las caras en este momento están apuntando al exterior pero si hubiese una cara eh, cambiada, en lugar de aparecer en azul, aparecería en rojo. Os lo voy a enseñar simplemente para que lo veáis. Ya entraremos en, en esto tal vez bastante más a menudo y lo iremos viendo más a menudo. ¿vale? Pero bien, esa cara estaría al revés. Un concepto a tener en cuenta también es el de topología. La topología es la manera en la que está... Eh, distribuida nuestra malla en nuestros objetos, ¿de acuerdo? Entonces, eh, una topología bien estructurada nos va a facilitar la forma de trabajar, sin embargo, si la topología eh, está desestructurada o desordenada o desorganizada y tiene eh, todo aquello que hemos dicho que no debe de tener, como por ejemplo eh, triángulos o trees o n eh, polígonos eh, de... Más de cuatro caras, más de cuatro lados, pues eh, podemos tener un problema, ¿vale? En pantalla tenemos dos objetos que aparentemente son exactamente iguales, son dos cubos, ¿vale? Sin embargo, si entramos en el modo de edición, a ver ambos objetos, estáis viendo que mientras que el primer cubo tiene una estructura eh, de, de disposición de malla, eh, digamos que perfecta o, o al menos eh, imprescindible para poder trabajar en condiciones el otro cubo tiene una malla completamente desorganizada y desestructurada la topología eh, de este cubo es mala vale tenemos trees vale tenemos engons pero también tenemos una cosita que se llaman polos vale que son eh, Aquellos puntos donde existe un vértice que recibe la, más, de, más de tres aristas, ¿vale? Más de tres o cuatro aristas. Aquí en este caso en concreto está recibiendo seis aristas en un único punto. Esto lo que va a generar es una tensión increíble dentro de la propia malla, ¿vale? A la hora de trabajar con ella. Y nos puede crear, eh, pues, defectos en en la superficie cuando estemos trabajando sobre todo ya con subdivisiones y tal, ¿vale? Acordaros lo que os comentaba al principio si tenemos algún problema y tenemos que poner un triángulo sí o sí en algún lado porque no hay manera física o, o material de poder poner eh, un elemento de cuatro caras lo suyo es que esté en un sitio donde no deforme la malla por eso en este cubo no, ha, no hemos visto deformaciones cuando lo hemos visto en modo objeto, ¿vale? Sin embargo, si le pongo un tri por aquí a lo mejor sí vamos a ver deformaciones vamos a ver. si yo este cubo lo subdivido veis que ya aquí su disposición veis no es buena el otro cubo también ha sido subdividido y estáis viendo que está manteniendo una disposición adecuada, sin embargo en este estamos viendo deformaciones en la malla ¿Vale? y eso es por la topología del objeto es mala, ¿de acuerdo? yo creo que con esto lo hemos visto todo eh, he hablado de, de términos que vamos a, a utilizar a lo largo de, de esta parte del modelado Así que ir teniéndolos por lo menos allí en el radar mmm, para cuando salgan que digáis, ah, mira, sí, de esto estuvimos hablando en aquel vídeo, ¿vale? Bien, eh, lo que está por venir ahora es eh, un análisis completo del de modo de objeto, pero con ejemplos, ¿vale? <ríe> con ejemplos, vamos a hacer prácticas, ¿bien? Y vamos a ir viendo todos los menús, de, perdón, he dicho el modo de objeto y es el modo de edición vamos a analizar todo el modo de edición con todas las herramientas que tenemos para trabajar los datos de objeto, ¿vale? Con todas las opciones de menú que tenemos para trabajar los datos de objeto y bueno, pues todo lo que tenemos en pantalla. ¿De acuerdo? Así que nada, chicas, chicos, se buenos, portaros bien.